Hoy vamos a hablar de cómo hacer para pasar de una situación de desmotivación a realizar una actividad por el mero placer de hacerla, es decir, a dejarnos guiar por la motivación intrínseca. Para ello nos basaremos en la teoría de la integración orgánica, publicada por Deci y Ryan en el año 2000. Estos dos autores afirman que los estímulos externos que motivan a realizar ciertas conductas se van interiorizando por lo que esas conductas pasan a ser autodeterminadas, es decir, motivadas intrínsecamente. Vamos a verlo mejor con un gráfico. Partimos de una situación de desmotivación, que es aquella en la que no se tiene intención de actuar. Esto puede ser debido básicamente a tres causas. Que no le demos valor a la actividad, no sentirnos competentes para realizar esa tarea o que nuestras expectativas de obtener el resultado final sean pesimistas. Lo que siempre ocurre, realmente, es que en una situación de desmotivación no encontramos la fuerza emocional para comenzar a realizar la actividad deseada, por muchas razones que tengamos. La situación ideal sería desarrollar la actividad o conducta de una manera motivada intrínsecamente, que es aquella en la que sentimos una satisfacción inherente a la realización de la tarea en sí misma. Bien, pues, ¿cómo pasamos de una situación a otra? La teoría de Deci Ryan nos ayuda a diseñar el camino en tres pasos. El primero se llama motivación extrínseca externa. Es el caso en el que se actúa por una recompensa externa contingente, es decir, que depende de las consecuencias de la acción. Si lo hacemos bien, obtenemos la recompensa. Si no lo hacemos bien, no la obtenemos. El segundo paso se llama motivación extrínseca introyectada. Aquí se actúa para cumplir una demanda externa, pero la recompensa es interna, es decir, emocional. Es del tipo, me siento bien por haber hecho lo que tengo que hacer, por estar avanzando hacia mi meta, tenga recompensa o no. El tercer paso o camino de la motivación intrínseca es la motivación extrínseca e integrada. En esta fase ya hay una identificación plena con la actividad. He interiorizado tanto la actividad que me sale sola casi sin esfuerzo ni pensarlo. Además de estos tres pasos, esta teoría también nos da tres herramientas que podemos usar como pistas para buscar y encontrar la fuerza emocional necesaria para pasar de una fase a la siguiente. La primera es el apoyo social. Saber que alguien nos apoya nos da mucha fuerza emocional. La segunda herramienta es la competencia percibida. La competencia puede ser teórica o práctica. ¿Qué necesitas aprender para conseguir tu meta? ¿Cómo puedes practicarlo? ¿Quién puede echarte una mano? Como tercera herramienta tenemos la autonomía, la posibilidad de elegir. Asume tu responsabilidad y sé tú quien dirija los pasos para llegar a la meta que deseas. Bueno, vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Supón que quieres llevar una vida más sana, alimentarte mejor, dedicar más tiempo a comer tranquilamente, quizás realizar algún deporte sencillo, en fin... Es indudable que razones hay muchas, pero en este momento te encuentras desmotivado para llevar esa vida que deseas, porque no encuentras la fuerza emocional para empezarla. Y se te ocurren miles de excusas, además. Quizá crees que tu dieta actual pues no es tan mala, o que caerás fácilmente a la tentación de comer algo rápido y poco saludable, o cualquier otra cosa súper razonable que se te ocurra para no empezar. Para llegar a ese, al primer paso, debes definir concretamente qué tipo de recompensa externa te puedes dar si, pues, por ejemplo, eliges fruta fresca como postre en vez de esa deliciosa tarta de queso que siempre pides. Podría ser, por ejemplo, pues, ahorrar un euro en una hucha para, cuando llegues a la cantidad necesaria, comprarte una camisa nueva, por ejemplo, si eso es lo que quieres. Para paso número 2 tienes que pensar cuál podría ser la recompensa interna que tendrías cuando comas más sano. Podría ser del tipo... Me siento bien porque gracias a no haber comido mucha grasa, hoy no siento esa pesadez de estómago que suelo tener al hacer la digestión. O, por fin he ahorrado lo suficiente para comprarme esa camisa tan bonita que viene un escaparate. En el tercer paso, has interiorizado parte de los hábitos que me llevan que te llevan a una vida más sana. Estás en una situación del tipo, siempre como fruta como postre porque me gusta el sabor de la fruta y además es más sano para mí. O, Elijo, cada vez que tengo oportunidad, subir las escaleras en vez de usar el ascensor. Y esto lo haces de forma automática, así pensar. Y así, poco a poco, y con trabajo y esfuerzo, llegas a disfrutar de tu nuevo hábito. Cuando realizamos actividades motivadas intrínsecamente, se produce un impacto positivo en el aprendizaje, en el bienestar, y se tienen experiencias personales más positivas. Bueno, pues hasta aquí la teoría de la integración orgánica. Espero que te sea útil y la apliques para cualquier actividad que desees llevar a cabo. No olvides que el conocimiento sin acción no sirve para nada, así que ponte manos a la obra, paso a paso. Dale al like si te gustó este vídeo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y comparte lo que quieras en la sección de comentarios. Gracias por pertenecer a la gran familia de Cosas de Coaching.